Listo. Bueno, pues, bueno, vamos empezando. Espero que, que todos estén bien, que sus familiares estén bien. Eh, por lo que hemos visto por distintos indicadores, aunque mucha gente se queda en sus casas, un buen porcentaje no, no lo ha hecho, ya sea por necesidad o por desidia. Eh, por pues los números siguen aumentando, que es algo que, que se esperaba. Y en países donde están tomando medidas más fuertes de distanciamiento, pues también siguen aumentando los números de manera exponencial. Y pues habrán visto que ayer se anunció que se extiende hasta fin de abril. Eh, pues... No, no llamémoslo lockdown, pero pues la suspensión de actividades no esenciales. Entonces, pues seguiremos por acá. Eh, probablemente hasta después, después del 30 de abril, porque reinicio de actividades escalonadas y. Pues no se sabe cómo estemos en dos semanas. Tal vez eh, la situación sea tal que tengamos que estar guardados. Eh, por varias semanas más. Pero bueno, eh, aprovechamos la, la tecnología y vamos a, a ver un poco de, de NetLogo. Eh, NetLogo se, bueno, es un, un simulador eh, basado en agentes. Un agente, podemos definirlo como una entidad que actúa en su entorno. Entonces, pues, a ese nivel muy general puede ser casi cualquier cosa. Eh, simplemente porque es muy difícil encontrar cosas aisladas de su entorno. ¿no? Entonces, eh, pues, si hay alguna acción eh, de un, un objeto, de un fenómeno, pues podemos tomar la descripción de agentes. Eh, si, NetLogo se basa en Logo, que fue un nuevo eje de programación que desarrolló Simon Papert en el MIT eh, ya hace varias décadas. De hecho, yo empecé a programar en Logo cuando tenía seis años y ahorita les platico más o menos cómo era esa primera versión de, de Logo, eh, que pues básicamente era solo un, un agente que se llamaba una tortuga. Entonces... Eh, uno le daba instrucciones a esa tortuga y esa tortuga pues las ejecutaba y uno podía hacer dibujitos y pues digamos eso se fue desarrollando a través de, de los años y después eh, más o menos al mismo tiempo eh, Uri Vilensky estaba en, en MIT y, y de ahí sacaron eh, Star Logo si no mal recuerdo que eh, tomó esta idea de, bueno, de tortugas de, de Logo y las aplicó a, a simulaciones multiagentes. Entonces, te lugar a tener solo una tortuga, tienes varias tortugas en la simulación y les das instrucciones a esas tortugas y cada una de ellas las ejecuta en paralelo y pues uno observa en la simulación qué, qué es lo que pasa con, cuando uno cambia esas reglas de comportamiento. Eh, Después hubo como un, una división. Eh, eh, por un lado, Vilensky se fue a Northwestern, cerca de Chicago, y ahí empezó NetLogo. Y NetLogo pues, se enfocó más en hacer simulaciones, pues tal vez un poco más científicas realistas. Y en MIT se quedó otro grupo que desarrolló eh, StarLogo de Next Generation. Que era una versión que buscaba, eh, más que una programación multiagentes, eh, ser algo muy, muy didáctico para, para los niños, para que los niños puedan aprender a programar, que pues era el objetivo inicial del logo. Entonces, pues siguió con esa misión y después de cierto tiempo, eh, pues como que dejó de existir este Star Logo The Next Generation y. El, el programa que ahorita más nos ocupa es el nicho que se sigue desarrollando, o hasta hace poco se, se sigue desarrollando, de MIT es Scratch, eh, que tal vez lo, lo conozcan. Eh, este, pues, lo han eh, desarrollado a, a distintos niveles. Y, pues, podríamos decir que es para niños y lo que hace es eh, programación visual. Entonces uno tiene bloques que vas armando y dependiendo de la figura de los bloques, pues hay unos que monan junto a otros y otros que no. Entonces de manera muy fácil y muy visual, pues uno puede ir eh, programando eh, instrucciones o pro, muy sencillas, pero pues eso también se puede hacer mucho más complejo. Entonces, eh, muchos niños hacen animaciones o juegos con, con este Scratch. Eh, se ha vuelto muy popular es porque también es como una red social y también cuando tú publicas un programita, alguien más lo puede tomar y mejorar o cambiar o hacer lo que quiera. Entonces, eh, también se promueve que, que los códigos siempre se comparten. Y, y pues este, esta idea de programación visual ha tenido mucho éxito, entonces, por ejemplo, las últimas versiones de robots de Lego también eh, tienen esta programación visual que, pues, por ejemplo, el robotito tiene distintas funciones, y pues estas funciones son como eh, nodos, y pues uno los va jalando y en el orden en el que los pones, pues es el, el orden en el que se ejecuta el, el robot, entonces... No sé, niños de 5 o 6 años pueden jugar con estos robots. Bueno, pueden programar a estos robots para que hagan distintas cosas, ¿no? Pueden bailar o detectar algunas cosas y en base a eso eh, tomar distintas acciones. Bueno, entonces esa es más o menos la historia de, de toda esta familia de, de softwares basados en Logo. Ahora ya vámonos a, a, a NetLogo. Y eh, para compartir la pantalla, le pico aquí. Y aquí está esta pantalla. Entonces, eh, sí, sí se ve. No. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, pues aquí uno empieza con un mundo vacío, sin, sin nada, y pues hasta abajo uno puede empezar a escribir cosas. Entonces, por ejemplo, ahí creé una tortuga, y pues aquí uno la podemos ver. Eh, y pues después a esta tortuga le podemos... Bueno, podemos ver sus propiedades. Entonces... Eh, ahí la vemos y pues tiene distintas variables ¿no? entonces pues su color y pues arbitrariamente aquí se lo podemos cambiar ¿no? entonces eh, su orientación vamos a cambiársela para que esté viendo hacia arriba no sé si ven esa, esa parte de la pantalla como que no se ve ahí sí. a ver, así, así ya se ve ahí ya, a partir de ahí se ve Ok. Si es que como son dos ventanitas, pues, bueno. Entonces, eh, aquí, aquí no puede cambiar las variables. Eh, entonces, que parezca una tortuga. Y pues bueno, hay distintas variables, ¿no? Uno puede después jugar con esto. Pero aquí, en, uno le puede dar instrucciones a la misma tortuga. Entonces, eh, para que veamos lo que eh, su camino, le decimos que baje su pluma. Entonces, este es 10 down. Eh, después decimos, no, pues muévete 100 pasos hacia adelante. Eso fue demasiado. Eh, bueno, nada más 10 pasos. Luego da una vuelta a la derecha de 90 grados y luego camino otros 10 pasos, y da otra vuelta de 90 grados, otros 10 pasos, otra vuelta de 90 grados, otros 10 pasos, ¿no? Y se puede dibujar así figuras geométricas. Eh, y pues, para los niños es una manera entretenida de aprender al mismo tiempo programación y geometría y, y otras cosas, ¿no? Entonces, pues, eso era logo inicialmente, y pues, había... Eh, pues en las primeras PCs, en los 80 ochentas. Eh, y pues no, no había mucho más que se podía hacer. Y de lo que se aprovecha NetLogo, una de las cosas muy poderosas es lo que se llaman eh, gráficas de tortuga, turtle Graphics, que eh, no sé si alguien llegó a, a programar en Smalltalk, que fue uno de los primeros lenguajes orientados a objetos. Su graficación también manejaba estas gráficas de tortuga, pero digamos como es una manera de describir la geometría centrada en, en un agente, eh, tienes ciertas ventajas sobre la geometría, digamos, cartesiana, donde tienes un marco de referencia y, y entonces defines en base a eso distintas propiedades geométricas. Entonces, por ejemplo, para construir ciertos tipos de fractales, como sistemas Lindenmayer, las gráficas de tortuga son mucho más naturales que la geometría oquiliana. ¿no? Bueno, digamos, las ecuaciones que te describen segmentos de rectas y cosas así, se te complica mucho, muy rápido, y para generar eh, estos sistemas Lindenmayer, que es un tipo de fractal, eh, es natural hacerlo con gráficas de tortuga. Entonces, bueno, esa es como que una, una de las ventajas que, que se heredaron de, de Logo, que para los movimientos en el espacio, pues es muy natural, porque están centrados en el agente, y no te importa exactamente cuál es su coordenada X, cuál es su coordenada Y, sino puedes eh, caminar en cierta dirección, eh, poner cierta aleatoriedad en tus pasos, eh, detectar a tus vecinos a cierto radio, en cierta dirección, y digamos en base a eso, pues se abren muchísimas posibilidades de interacción y pues es muy muy fácil, ¿no? Otra ventaja en general de modelado basado en agentes, no solo de NetLogo, es que pues también es muy eh, fácil de describir fenómenos, especialmente sociales o biológicos, en comparación con, eh, digamos, ecuaciones diferenciales, en el sentido de que, digo, los expertos en cuestiones diferenciales tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero <risa> el resto del mundo, para eh, el resto del mundo, pues es más fácil eh, hablar en términos de agentes porque es mucho más cercano al lenguaje natural que pasar del lenguaje natural a, a un lenguaje matemático de cálculo diferencial o integral. Entonces, eh, el modelado basado en agentes ha, ha permitido... Pues por un lado construir simulaciones de manera mucho más fácil en cierto, en cierto sentido. En NetLogo es una gran ventaja que se pueden probar ideas y modelos de sistemas complejos muy rápido. Y por otro lado, eh, se, pueden, eh, pues, eh, eh, se pueden desarrollar modelos y probar modelos eh, sin necesidad de tener un conocimiento muy avanzado en matemáticas. Entonces esto le ha permitido pues, a biólogos, a sociólogos, a historiadores, explorar eh, pues, de manera formal y podríamos decir con cierto rigor, aunque pues, los matemáticos tal vez no, no acepten que esto es rigor, pero por lo menos se pueden contrastar distintas teorías usando estos modelos basados en agentes de manera muy natural y especialmente... Pues las nuevas generaciones estudiantes de, de humanidades, pues al no tener aversión a la tecnología porque ya están inmersos en ella, eh, es muy natural trabajar con modelos basados en agentes. Bueno, entonces vamos a algunos ejemplos. Eh, pues uno puede crear, eh, bueno, vamos a borrar todo aquí. Eh, Eh, ¿Cómo era esto? Borramos todo. Entonces podemos crear, por ejemplo, eh, no sé, 50, 50 tortugas. Y pues todas se crean en el centro. Y después le podemos pedir a todas las tortugas eh, que bajen sus plumas. Y después le pedimos otra vez a todas las tortugas que den 5 pasos hacia adelante. Le pedimos a todas las tortugas que den una vuelta a la izquierda de 120 grados. y Repetimos. y Repetimos. Y pues cada uno hace un triángulo, ¿no? Y digamos, esta es como que el, la gran ventaja de... Star Logo y Net logo, que pues uno puede decirle a, a una, llamémosla manada de tortugas, al mismo tiempo que, que ejecuten distintas cosas, y pues eso es esencial para los sistemas multiagentes, ¿no? porque nos interesa no solo qué es lo que hace un, una tortuga, sino qué es lo que hacen distintas tortugas y cómo pueden interactuar. Entonces, eh, una, una de las ventajas... Bueno, tiene muchas ventajas en el Una es que pues, hay tutoriales y el manual es eh, bastante exhaustivo. Entonces, eh, pues, uno puede empezar a aprender eh, con, lo, con lo que está ahí, pero también trae muchos ejemplos. Entonces, ya, ya habíamos visto algunos de estos, y probablemente ustedes también han jugado con estos. Entonces, por ejemplo, veamos este de hormigas. Y pues en esta biblioteca trae muchísimos, pueden jugar con ellos. Y estos modelos, bueno, todos los modelos tienen tres eh, pestañas. La interfaz, que pues es como interactuamos. Información que explica más o menos de qué, de qué se trata, qué es lo que no puede hacer. Y el código. Y pues aquí la ventaja es que uno puede ver cómo es que funciona el modelo y también hacer variaciones. Entonces, eh, si por ejemplo yo tengo una duda, ah, pues ¿qué es esto de parche? Entonces pues me voy a la ayuda y en el navegador se va a abrir eh, pues información sobre cualquier palabra clave que, que está con, con distinto color, ¿no? ya sea azul o morado. Bueno, entonces, pues una, una buena manera de aprender algo es simplemente jugando con ello. Entonces, normalmente los modelos, hay un botón de inicio, en este caso setup, y otro go. Y pues primero vamos a ver qué es lo que hace y después vamos a ver cómo, cómo lo hace. ¿no? Entonces, aquí tiene unos deslizadores que en base a esto es pues, la población, cuántas hormigas, en este caso los agentes son hormigas, va a haber. Y eh, pues vamos a ver qué es lo, lo que hace, ¿no? Las hormigas van empiezan a deambular, eh, los azules son fuentes de comida y cuando empiezan a regresar, bueno, toman un trozo de comida y lo regresan al nido, pero también van dejando un rastro de fermonas, que es esto entre blanco y verde, que eh, es una concentración que tiene cierta difusión y lo llevan al nido. Entonces, algo eh, también muy útil en NetLogo, además de que tenemos agentes que, pues por historia de comodidad llamamos tortugas en, en muchos casos, pero pues bueno, aquí también son, podemos llamarlos tortugas, hormigas, es que eh, el entorno está dividido de manera discreta en parches. Y estos parches pueden tener variables y, y propiedades. Eh, también podemos ver. Entonces, por ejemplo, si inspeccionamos este parche, eh, pues vemos que tiene sus coordenadas, su color, etiqueta, y eh, estas variables ahorita las vamos a ver, eh, pues son, eh, tienen que ver si, si tiene, pertenecen a una fuente de comida, o si tiene, eh, pero o no. Entonces, pues vamos al, al código para ver más o menos cómo, cómo funciona. Aquí al principio se declaran las variables de, de los parches. También uno puede declarar variables de, de las tortugas o de los agentes. Entonces, pues aquí vemos distintas variables que tiene. Pues es la, la concentración de peromona, chemical, eh, que pues es como el perfume que, que van siguiendo las hormigas. Eh, Cuánta comida hay, si es parte del nido, eh, este NestSent es una variable que eh, es mayor mientras más cerca está el nido. Y, y luego qué, qué fuente de, de comida es. Entonces, cuando uno aprieta el botón setup, se ejecuta todo esto, este procedimiento, desde to setup hasta end. Y pues lo que hace es que borra todo. Eh, les dice a todas las tortugas que se pongan de, de, este, de esta forma, que sería como un insecto. Hay, hay muchas otras, entonces hay vacas, hay coches, hay aviones, eh, hay personas. Eh, y pues bueno, se crea un número de tortugas, el tamaño de la población, que si nos regresamos a la interfase, pues es este tamaño. entonces eh, y luego con estos corchetes, eh, pues, lo que se les dice, estos es que sean de, de tamaño 2, entonces, para que se, sean un poco más grandes, les, que sean rojas, se inicializan a los parches y se reinicia el reloj. Y este de reiniciar parche, de iniciar parches, lo que hace básicamente, le pide a todos los parches que ejecute est, estas tres funciones. no Entonces está... Función que llama otra función que llama otra función. Entonces, primero para, re, re, para iniciar el nido, lo que hace es que eh, digamos, hay, hay que regresarnos un poquito aquí a setup patches. Lo que hace aquí es que a cada uno de los patches va a ejecutar estas tres eh, funciones. Entonces. Eh, va a ir de manera aleatoria por todos los parches ejecutando esto. Entonces, primero, eh, esta variable nest, que con el signo de interrogación nos quiere decir que, que es... Eh, bueno, as, asumimos que, que es un, un booleano verdadero o falso. Eh, entonces, si... Si se cumple esto, pues esta, esta diferencia nos regresa un verdadero o un falso. Entonces, si la distancia al 0, 0, es menor a 5, pues entonces va a ser nido. Y si no, pues no. Y después a estas mismas, eh, a, a, a cada una de estas variables, a cada uno de estos parches les va a poner un valor de 200 menos su distancia al centro. Entonces, esto quiere decir que va a ser un valor menor mientras más lejos estén del centro. Después, esta función para iniciar <coughs> eh, las comidas, pues va por coordenadas, eh, de coordenada en coordenada, y pues va localizando en el espacio las tres fuentes de comida y, eh, y pues a esos parches que cumplen con esas condiciones geométricas. Eh, pues les pone esta variable que son parte de Food Source número 1 o 2. Después, <coughs> eh, más adelante, creo que lo, las pinta de color. Eh, sí, aquí, para colorear. Entonces, si un parche es nido lo pinta de violeta, y si no, si su, es comida, bueno, si, si tiene comida, entonces si el parche pertenece al, a la fuente 1, le pone color cian, a la fuente 2 color cielo, y a la fuente 3 color azul. Y, y después, eh, probablemente esto se va a ejecutar más adelante, entonces eh, pone... Dibuja con una escala de, de verde el valor del químico, eh, entre punto uno y 5. Y bueno, to, todo esto fue para inicializar esto. Entonces ya tenemos nuestros parches inicializados, nuestras tortugas in, inicializadas, bueno, hormigas. Y entonces está este, este botón Go, que al tener estas flechitas... Eh, quiere decir que se ejecuta constantemente. Aquí, si lo editamos, se lo podemos quitar. Eh, esto, si ya no es forever, entonces nada más se ejecuta una vez. Entonces pues, tenemos que estar apretando para que se ejecute una vez. ¿no? Y si no, lo ponemos otra vez forever. Pues está ejecutándose constantemente. Y aquí uno puede jugar con la velocidad, podemos hacer que sea más lento, que sea más rápido. Y de hecho, si apagamos la visualización es mucho más rápido. Bueno. Entonces, lo que se ejecuta dentro de este, esta función go, le pide a, a todas las tortugas, entonces... Uh, de, todos los agentes, eh, primero, es, esta función hace que, que no todos salgan al mismo tiempo. Entonces, eh, el, cada tortuga tiene un valor que se llama who, es básicamente su identificador. Entonces, si creamos 100 tortugas, vamos a tener tortugas con identificador entre 0 y 99. Entonces, lo que hace es que pues, las tortugas que tengan un identificador mayor al tiempo no se van a mover. Entonces, en los primeros eh, tics de tiempo eh, se va a ir saliendo una tortuga por tic hasta que ya todas estén afuera. Después, si su color de las tortugas es rojo... Eh, quiere decir que no tienen comida y entonces eh, la tienen que buscar. Pero si sí es rojo, quiere decir que ya tienen comida y que la tienen que llevar al, al nido. Y wiggle, ahorita vamos a ver, es una función que básicamente hace que se meneen y camina eh, un paso hacia adelante. Y después eh, va a haber una difusión de, ...de su feromona. Después, le pide a todos los parches... A, eh, ...perdón, esto se aplica... ...no a las tortugas, sino... Eh, ...esta función diffuse lo que hace es... ...precisamente una difusión... ...de esta variable químico para todo, para todos los parches. Entonces... A los parches, lo que hace es que va evaporando eh, la concentración de feromonas y vuelve a llamar esta función para colorear el parche. Y tick, avanza el reloj. Entonces, pues esto se repite constantemente y ahorita vamos a ver qué es lo que hace cada una de las funciones. Regresar a, a nidos. Si, si ya llegaste al nido, entonces eh, tira la, la comida, que nada más le cambian el color y da media vuelta. Y si no, eh, bueno, este if else lo que hace es que aquí recibe una condición, eh, y nest, pues es la variable del, del parche. Entonces, eh, en los primeros corchetes se ejecutan si se cumple esta condición, y los segundos si no se cumple. Si es solo un if sin el else, pues nada más lleva un unos corchetes y se ejecuta lo que está dentro y, y después, y, y si no, pues no pasa nada y ya se sigue ejecutando después. Entonces, esto es, si no está en el nido, entonces eh, va dejando una feromona, eh, porque ya está regresando el nido con comida, y después eh, es, esta función eh, hace que, que de sus vecinos se vaya al que tiene el valor mayor de... Color a, a nido, que es esa variable que se inicializa al principio, más cerca mientras más cerca esté de, de, del nido. Eh, si no tiene comida, pues entonces va a estar buscando comida. Si ya encontró comida, o sea, si, si este food es mayor a cero, entonces cambia su color a naranja, eh, disminuye la cantidad de comida que hay ahí, da media vuelta y, y se detiene. Entonces, eh, si no, si hay eh, cierta concentración de feromona, entonces va a seguir el, la concentración de feromona. Entonces, estas funciones de UpHeal Chemical y UpHeal Nescent lo que hacen es que checan... Eh, cuáles son las concentraciones eh, en sus parches vecinos y básicamente se van en la dirección que maximiza ese olor. Por un lado para las comidas y por otro para, para el mío. Y, y bueno, el, este meneo pues es, simplemente se mueve de manera aleatoria un poco y si no se puede mover, da media vuelta. Y estas funciones eh, to report es, es una función más que un procedimiento. Entonces, el, al igual que el, los procedimientos terminan con un end, pero aquí reportan una variable. Entonces, eh, tanto los procedimientos como las funciones re, pueden recibir variables entre corchetes. Entonces, esta función nest sent a tango. Eh, genera una variable temporal con LED, esta variable p, eh, va a ser el, el parche a derecha y, y adelante, y va a recibir este ángulo, eh, y uno es la distancia, y entonces, eh, si, no hay, o sea, si ese parche no existe, o sea, está vacío, entonces reporta cero, y... Si ese parche, bueno, cu cuando reporta algo, pues ya sale de esta función. Y si no, quiere decir que, que si hay alguien, bueno, si hay un parche en esa dirección. Y va a reportar el, el valor de esta variable de ese parche. Y lo mismo para el, el nivel de feromona. ¿Sí? Ya. Yeah. Entonces, eh, pues uno no se necesita meter a los detalles del código para, para jugar con esta simulación. Uno puede ver qué es lo que pasa si la difusión es menor. y No tiene tanto efecto, pero... Bueno, el, el, el efecto... Que que se puede observar aquí es el que se conoce como estigmergia que es comunicación a través del entorno. Entonces las hormigas no se comunican entre sí directamente, sino que van explorando, encuentran una fuente de comida y cuando la encuentran van dejando un rastro de feromonas. Y esto ayuda a que otras hormigas encuentren esa fuente de manera más rápida porque van a ir siguiendo ese rastro de feromonas eh, hacia donde tengan una mayor concentración. Pero ahorita que les reduje la tasa de difusión, ven que se pierden y la encuentran otra vez, y se vuelven a perder. Entonces, pues no, no, no encuentran las comidas tan rápidas. Entonces, vamos a la otra dirección, le ponemos una difusión más grande. Y pues encuentran eh, muy rápido la, la fuente más próxima. Y después la segunda y la tercera, pero la más cercana se refuerza más porque se evapora menos y van y vienen las hormigas más rápido. Entonces ya que se la acaban, encuentran la tercera y pues alcanzan a reforzar el camino para que no la pierdan y hasta que se la acaben y después ya siguen explorando. Luego podemos ver el efecto de la tasa de evaporación pues si es mayor van a tener una mayor dificultad en mantener un camino. Porque pueden ver que necesitan reclutar más hormigas para que se mantenga el camino de feromonas. Entonces, aunque se van acabando en el mismo orden, primero la fuente más cercana, luego la segunda, pues no se acaban primero una... bueno eh, no están todas las hormigas eh, recolectando de la fuente más cercana, sino que empiezan a hacerlo de todas, ¿no? Eh, y pues es más bien un poco aleatorio y se acaban primero la más cercana, pues posiblemente porque está más cerca. Y si redu reducimos la, la tasa de evaporación, bueno, ahí si es cero, pues es un problema, ¿no? Pero bueno, reiniciemos. Y, y pues ahí el problema es opuesto, que hay mucha memoria, pero no se olvida. Entonces, eh, pues ahí se queda la memoria y ven que pasa cierto tiempo en el que ya se acabaron la comida y las hormigas siguen eh, ahí porque tardan en, en olvidarse que, eh, colectivamente, que, que había ahí esa, esa eh, comida. ¿no? entonces como pueden ver, para que este mecanismo de toma de decisiones colectivas funcione, pues se necesita un balance entre estos parámetros de difusión y evaporación. Los cuales dependen también del, del entorno, ¿no? Si las fuentes de comida están más lejanas, eh, pues necesitan que su evaporación sea menor. No sé si alguien estuvo el año pasado en el festival El Alef una plática de Deborah Gordon, que eh, es una profesora de Stanford que se dedica a estudiar hormigas, y pues presentó estrategias de distintas hormigas, unas que viven en el desierto de Arizona, otras en la selva de Jalisco, y el desierto de Arizona, como su entorno es muy estable, pueden tener una estrategia, digamos, muy colectiva y hacen caminos muy largos, y hasta que se acaban una fuente de comida digamos como que es muy eficiente para ese entorno. Pero en la selva, como el entorno cambia tan rápido, casi casi cada hormiga es individual. Que digamos, no es cierto si trabajan de manera colectiva y tienen comunicación y demás, pero sus caminos cambian mucho más rápido. Entonces es natural que eh, sus umbrales cambien dependiendo del entorno. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta en este momento. Bueno, entonces, vamos a ver otro modelo. El de, bueno, este de, de, de Luciérnagas lo, lo vamos a ver el jueves. Entonces, eh, ya se vamos a ver uno de epidemia <ríe> para estar en, en sintonía. Entonces, aquí tenemos cierta población, en este caso 150, y hay un, una enfermedad infecciosa, digamos que eh, causada por un virus, tiene cierto grado de infección, eh, probabilidad de recuperación, duración de la enfermedad, y, y pues aquí podemos ver la dinámica. Entonces, la gente se empieza a mover de manera aleatoria en, en el entorno y pues vemos que hay ondas de pues de contagio que se enferman se curan eh, porque al parecer la, la inmunidad aquí se pierde después de cierto tiempo entonces se vuelven a enfermar entonces pues aquí vemos que las ondas pues llegan a infectar, pues da casi toda la población al mismo tiempo, 120. Llegan los picos y bajan a tener 20 y demás. Eh, y luego el tiempo entre los picos, a ver ya voy a tener esto, si no no voy a ver nada. Entre Los picos son como de 150, como de 150 ticks Entonces aquí me voy a meter al código porque aquí, bueno no. Aquí eh, va a ser una variable que va a ser el paso. Voy a ser que, que tan rápido se, se van a mover. Entonces, me imagino que a, ahorita estaban cada tick se estaban moviendo. Entonces me meta el código. Acá hay variables de las tortugas, que ustedes si están enfermas, eh, cuántas semanas de inmunidad le quedan, cuánto tiempo ha estado enfermo, qué, cuál es su edad. Estas son variables globales, el porcentaje de infectados, el porcentaje de inmunes, el, la, que, la vida promedio de, de las tortugas y demás. Entonces aquí de nuevo se inicializan primero las variables globales inicializan las tortugas hay funciones que determinan los cambios de estado si te enfermas si te curas si eres inmune eh, y pues hay restricciones eh, pues, la vida la duración eh, la capacidad de carga la probabilidad de reproducirse la duración de inmunidad aquí creo que la unidad son semanas entonces pues un, un año de inmunidad. Entonces, eh, pues est estos picos supongo que tratan de modelar algo así como epidemias de influenza, y pues según esto, si son semanas, más o menos cada tres años, hay un pico. ¿no? Es, obviamente esto es un modelo de super juguete, eh, no toman en consideración muchos factores que, que terminan, ¿no? pero bueno, llegamos aquí a la función de move, y aquí en lugar de que dé un paso, le pongo la variable que acabo de crear, step, cuando uno genera aquí, es un botón, un deslizador, un switch, eh, todo esto, se generan variables globales que uno puede implementar en el código. ¿no? Entonces, eh, aquí nada más para probar, pues con el paso de 1 se mueven igual, con el paso de 0 no se mueven, con el paso de 10 pues andan brincando eh, constantemente. ¿no? Y aquí ya no vimos qué pasó, entonces regresémonos. Eh, pues bueno, el, el uno va a reproducir el comportamiento que, que habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa si aumentamos la, la movilidad? Eh, Puede ser que no, no cambia mucho el comportamiento, ¿no? O sea, si ya está bien mezclada la población, como que si la mezclas más no, no afecta mucho. Eh, así creo que los picos son más o menos iguales y de la misma duración entonces bueno pero qué es lo que pasa si empezamos a reducir la la movilidad llegamos a la tercera parte entonces se mueven más lento vemos que eh, pues no se propaga bueno ya <risa> fue demasiado demasiado poco y pues ya se curan todos. Entonces, dos terceras partes. No, si sí, sí se infectan, pero pues vemos que los picos no, no suben tanto, ¿no? Entonces, pues es lo que habrán escuchado de aplanar la curva. Este es un modelo súper sencillo y abstracto, ¿no? Entonces, no, no crean que, que esto refleja lo que, lo que estamos viendo, pero pues nos da una idea general de qué es lo que puede pasar con, con distintas medidas. Eh, ¿Qué es lo que pasa si aumentamos el contacto? ¿Qué es lo que pasa si disminuimos el contacto? Y, y la ventaja de esto no, no va a ser para hacer, digamos, predicciones cualitativas de que, ah, pues entonces... Eh, ¿Cuántos casos vamos a tener en dos semanas? ¿No? Eh, eh, estos modelos no sirven tanto para predicción, sino eh, para entender los fenómenos. ¿no? Entonces, eh, son, son muy útiles para, para hacer modelos eh, cualitativos más que cuantitativos. Entonces, si si podemos ver, bueno, esta medida me reduce o me aumenta exponencialmente cierta variable, pues eso, esa información es útil, ¿no? Y, y si vemos que el, el efecto es lineal, pues eso también es útil. Entonces no, no, sé, no nos va a decir exactamente, pues no sé, cuál va a ser el número de casos, eh, especialmente si aquí nada más consideramos 150 personas, 50 agentes. Pero sí, eh, pues más o menos... Podemos hablar en términos de porcentajes eh, y pues ir refinando los modelos poquito a poco. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Eh, Este otro modelo de pasto, conejos y... No, los lobos. ¿Dónde están los lobos? Este. Entonces, en ecología es lo que se conoce un modelo de tres especies. Tenemos eh, pasto, una especie herbívora y una carnívora. Que aquí de nuevo pues, es una simplificación. Eh, y pues de nuevo vamos a ver primero qué, qué es lo que hace y ya luego cómo lo hace. Entonces, eh, podemos que el pasto a, aumente y disminuya. Aquí en la gráfica podemos ver qué tanto pasto hay, qué tantos borregos hay, qué tantos lobos hay. Y pues las reglas son muy simples, ¿no? El pasto se genera más o menos de manera aleatoria con una tasa que aquí uno la puede... Aquí no la pueden mover, entonces, pues aquí yo digo, ah, pues quiero que crezca más rápido el pasto, y veo qué efecto tiene, ¿no? O quiero que crezca más lento el pasto, y veo qué efecto tiene. Eh, pues ven, empiezan a oscilar las poblaciones de, de borregos y de lobos, simplemente al estar jugando con, con el crecimiento del pasto. Los borregos comen pasto y reciben energía, y simplemente al moverse la van usando, la van consumiendo. Y cuando tienen cierta energía se reproducen. Y lo mismo los lobos. Los lobos comen borregos y cuando acumulan cierta energía se pueden reproducir. Si sus energías, tanto de los borregos como de los lobos, llegan a cero, se mueren. Entonces, eh, pues están eh, muy ligados eh, estas especies. Porque, por ejemplo, si se mueren los borregos, pues también se van a morir los lobos. Eh, pero si se mueren los lobos, entonces los borregos van a explotar y eh, pues tal vez se van a acabar el pasto y si se acaban el pasto se van a morir los borregos. ¿no? Bueno, en este caso no pasa porque el, el pasto siempre está eh, creciendo, ¿no? Pero pues bueno, de hecho podrían jugar con este modelo y ver si, si logran que, que se mueran tanto los borregos como, como los lobos. Y, y bueno, eh, Justo este es algo, un, un fenómeno que pues, he estudiado extensivamente con ecuaciones diferenciales. Eh, de de las ecuaciones que describen esta dinámica son las de Lotka volterra para dos especies, o para tres especies o para más especies. Eh, y, y pues es mucho más complicado que pues, simplemente andar viendo, ah, pues mira, están estas especies y se come a este y se come a este. Y pues son estas tasas de crecimiento, de, de muerte y, y ver qué pasa, ¿no? Eh, con ecuaciones diferenciales, pues uno tiene que andar ahí resolvi resolviendo de manera analítica numérica, eh, que si puntos de inflexión y cosas así. Y, y pues, digo no, no voy a decir que no sirven para nada, pero es como que un conocimiento eh, complementario a, a este Y especialmente si uno quiere... Eh, pues no sé, convencer a un público muy diverso sobre las ventajas de la biodiversidad pues las ecuaciones no los van a convencer y, y un, una simulación tiene más oportunidades ¿no? No, tampoco quiero decir que los va a convencer simplemente porque uno muestra una, una animación ¿no? entonces eh, bueno, aquí vemos que para estos parámetros pues hay ciertos ciclos pero podemos decir que hay más o menos cierta estabilidad Dentro de esa zona, digamos, eh, empieza a haber mucho pasto y eso hace que se reproduzcan los borregos y cuando hay muchos borregos se reproducen los lobos, pero cuando hay muchos lobos empiezan a comer a los borregos, baja la población de borregos, al haber menos borregos aumenta la población de pasto, al haber mucho pasto aumentan los borregos y entonces es un, un, un ciclo, ¿no? Que, que van oscilando las, las poblaciones como sucede en muchos ecosistemas. Pero el problema es si pues juguemos con esta tasa de, de crecimiento del pasto. Pero lo, lo voy a reiniciar para que se vea más claro. Eh, y también quiero que vaya un poquito más rápido. Bueno, se, según yo quería que oscilara más y al parecer oscila menos. A ver qué es lo que pasa si es que incremento todavía más. Ahí está, oscilando más. Eh, pues osciló tanto que se murieron los borregos, los, los lobos. Y sigue la oscilación con los borregos. Si aumentamos más. Pues empiezan a oscilar todavía más los borregos. Y en una de esas, pues, tal vez esas curvas lleguen a cero. Y si llegan a cero, pues ya no, se acaba el juego, ¿no? Es, el riesgo de la ruina. A ver, vamos a empezar otra vez con, con los lobos. Que se mueren muy rápido. Me imagino que en el momento en el que... Bueno, como hay mucho pasto, de repente hay muchos borregos y se acaban todo el pasto. Y al acabarse todo el pasto se mueren los borregos. Y al haber pocos borregos, pues se mueren los, los lobos. Entonces... Y le voy a mover aquí una variable para a ver si eso me ayuda a que se mueran todos los borregos. Esto es cuánta energía ganan los borregos de, de la comida. Eh, no, lo voy a regresar. Creo que me faltó explorar qué es lo que pasa si, si esta tasa de, de, de crecimiento lo voy a bajar. Entonces ahora va a haber menos comida para todos. No, y, pues, curiosamente, al haber menos pasto, eh, se mantiene una población estable de, de borregos. Eh, al, al crecer de manera más lenta, eh, pues, no hay eh, variaciones, oscilaciones entre el, el pasto. Y al, haber, y al no haber oscilaciones del pasto, pues, tampoco hay oscilaciones. De los borregos que, que generan este, eh, pues el riesgo de la ruina. ¿no? Entonces, Déjenme ju jugar con esto. Ahora lo voy a poner todavía más baja. Y pues casi se acaban los borregos, pero me parece que es todavía más estable y de hecho hay todavía más borregos a pesar de que hay menos pasto. Y, y luego algunas algunos casos donde, ay, bueno, ahí ya es, se murieron todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lobos pudieron sobrevivir, eh, digamos, la, el primer bajón de borregos, después subieron muchos los borregos y eso permitió que hubiera muchos lobos. Eh, digamos, si fijan aquí, llegó hasta 2.400, bueno, no tanto, 2.200 y tantos la población de borregos. Entonces eso permitió que hubiera muchos lobos, pero al haber muchos lobos, se acabaron los borregos, y al no haber borregos, se murieron todos, y el pasto muy feliz. Entonces, eh... Aquí podemos jugar con, con otras variables, cuánta energía ganan los borregos de la comida, cuánto ganan los, los lobos de la comida, la tasa de reproducción de cada uno de ellos y demás. Entonces, eh, como que la, la lección es que mientras más oscilaciones haya, la probabilidad de que una de esas oscilaciones baje de cero es mayor. Y pues eso te lleva a la extinción de, de, de esa especie. Entonces, los parámetros que te mantienen niveles más constantes de, de poblaciones, eh, pues son más robustos. Y pues bueno, uno puede hacer variaciones sobre el código, aquí uno puede ver cuál es el comportamiento de los borregos, del pasto, de, de los lobos, y distintas funciones, y pues ju jugar con esto, ¿no? Entonces, no sé, dinámicas parecidas pueden modelarse, por ejemplo, con parásitos y huéspedes, en el sentido que si los o, o, o virus y huéspedes, en el sentido que si los virus son muy agresivos y matan a sus huéspedes, pues no van a poder reproducirse tanto, ¿no? Entonces era lo vimos cuando platicamos del efecto lento más rápido. Y entonces, uno nos puede y nos podríamos preguntar: bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para un depredador o para un parásito para un virus para propagarse de la manera más rápida? Eh, no, o sea, la manera óptima, pues, o más rápida, no es necesariamente usando todos los recursos disponibles en ese momento, pero tampoco es ah, pues vamos a guardar todo lo posible para un futuro, eh, y pues no es trivial estimar cuál es esa tasa, ¿no? Entonces, es, es algo que pueden jugar con estos modelos y empezar a explorar. Entonces, por ejemplo, ver, eh, supongamos que queremos maximizar la población de lobos, eh, ¿qué tanto deben de comer borregos, no? O, ¿Cuál es la población de borregos que va a maximizar la población de lobos? Eh, y podemos irnos a otro nivel y, bueno, ¿cuál es la tasa de crecimiento del pasto que maximice la población de borregos, que maximice la población de, de lobos y que me haga mi ecosistema más robusto? Y digo, podemos asumir que la evolución eh, va explorando todo ese espacio de parámetros y, y, pues, por la supervivencia de los más a, pues en este caso no serían aptos, ¿no? sino los más estables, pues aquella, aquellas relaciones entre las especies que son más estables son las que perduran. Y pues es algo que también podríamos adoptar para manejo de nuestros recursos renovables, eh, cómo maximizar la producción a largo plazo eh, sin tener este tipo de, de oscilaciones. ¿no? Entonces, pues, digamos, son muchas cosas que, que podemos eh, probar con, con esto, ¿no? Eh, otro modelo. Podemos ver que hay varios de, de química. Modelo de eSync. En eh, la computación hay autómatas celulares, redes neuronales. ¿Podrías explicar alguno de algo social? Sí. Gracias. Entonces, hay de ciencias de la tierra, cambio climático. Entonces, este, por ejemplo, si quieren explicarle a niños de primaria cómo funciona el efecto invernadero, pues, con este podría ser una opción. Eh, la erosión. Eh, bueno, nada más lo corro para... Entonces, pues hay agentes que van siguiendo cierta cuenca y van erosionando su entorno, y pues así se van formando las cuencas. Y, y es pues, un efecto, del, se llama el efecto Mateo, ¿no? De los ricos se vuelven más ricos. Eh, y pues se van haciendo más profundas las cuencas que ya eran profundas. Pero bueno, ahorita ya llegamos a, a sociología que está hasta el final. Eh, hay juegos también. ¿Alguien, ¿Alguien iba a jugar Frogger? Están muy jóvenes para haber jugado Frogger o, o Pac-Man. Tetris tal vez. Bueno, eh, hay juegos que pueden jugar. Eh, fractales. Est, estos sistemas Lindenmeyer lo que les decían que, que se facilita con las gráficas de tortuga. Entonces tenemos una iteración, otra iteración, otra iteración y digamos, es relativamente fácil hacer este tipo de, de figuras, ¿no? Entonces, la curva de Koch, el ángulo de Sierpinski, sería como un cuadrado de Sierpinski, y así, ¿no? Eh, a ver, hay de probabilidad, Bornoy. De redes, probablemente más adelante veamos más, más de redes eh, al, al explicar los conceptos. Eh, filosofía, de psicología y de ciencias sociales trae bastante entonces eh, pues trae de altruismo de, co de cooperación muchos de economía eh, creo que creo que no hay ah sí, aquí trae el, el juego de la minoría ese mejor hay que jugarla entre nosotros es, es más divertido eh, el problema del bar del farol que es un modelo de mercado de valores muy, muy simplificado. Entonces eh, lo propuso Brian Arthur, eh, que pues, es un economista, eh, digamos, no, no estándar. ¿no? Eh, creo que la economía es la ciencia o la disciplina más dogmática que hay. <risa> Y, y Brian Arthur es de los pocos que, que se escapan de, de ese dogma. Entonces, eh, pues él trabajó en el, en el Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe, en, en los 80s, 90s, y, y puso este problema del bar del farol, que es un bar que todavía existe en Santa Fe, Nuevo México. Y pues creo que todos los martes había música viva y le gustaba ir, pero no le gustaba ir cuando había mucha gente. Entonces... Eh, como buen matemático, empezó a diseñar estrategias basadas en, eh, en la historia que tenía de qué tan lleno había estado en semanas pasadas para tra tratar de predecir cuándo era bueno ir. Entonces, eh, pues aquí los agentes van o dejan de ir, y voy a bajar, entonces, eh, cuando hay demasiados, pues, disminuye la, in, la intención de ir. ¿no? Y el, el juego de la minoría eh, es una versión simplificada de esto que también ilustra un poco los, los mercados. Eh, y, y lo que hace es que hay, hay dos opciones. Eh, minority Game. A o B, en este caso 0 o 1, y cada, cada paso, eh, pues los agentes escogen 0 o 1, ¿no? A o B, eh, pro aborto, antiaborto, pro pena de muerte, anti pena de muerte, digamos, lo, lo que quieran, ¿no? Eh, no, perdón, ya me estoy confundiendo con el modelo de Axel Rodríguez, formación de opiniones que ahorita vemos. Eh, entonces, Aquí los que quedan en la minoría, ya sea que, no sé, tenemos 501 agentes y supongamos que 200 escogen 1 y 301 escogen 0. Entonces ganan la minoría que escogió uno y se reparten entre ellos el, las ganancias. ¿no? En este caso creo que simplemente avanzan. Eh, a ver aquí. Eh, Entonces, va, van avanzando los agentes, cada uno tiene una distinta estrategia, eh, y pues aquí uno va viendo sus, sus puntajes. Entonces, eh, es una versión súper simplificada de un mercado de valores, porque básicamente con las acciones de compra y venta, tú quieres estar en la minoría, quieres vender cuando todos compran y viceversa. Entonces, eh, pues hay muchas estrategias para tratar de, identificar esto, pero como el, la opción correcta o ganadora depende de lo que escojan los demás, pues la estrategia necesita considerar las estrategias de los demás y los demás, como consideran tu estrategia, pues empieza a hacerse un juego de, de tratar de predecir lo que los demás van a predecir, que tú vas a predecir, que ellos van a predecir, que tú vas a predecir. Y eso hace que, que sea caótica la serie de... De pues, tanto mercados financieros como de decisiones de cero o uno. Eh, pues sí, es, no, no, no se puede predecir precisamente por la dependencia muy fuerte del resultado. Eh, como no es algo que tú puedas definir de antemano cuál va a ser la, la estrategia buena, pues va a estar cambiando constantemente porque las estrategias van a estar cambiando constantemente. Ok. Entonces. Eh, este modelo está inspirado un poco en el de Axelro. Eh, entonces. Pues aquí. Empezamos con una población. Que está distribuida. En, en una malla. Entonces cada votante tiene ocho vecinos y eh, tiene cierta probabilidad de cambiar su opinión eh, en base al, al promedio de sus vecinos. Entonces, pues se forman estas islas eh, que, que percolan por el espacio para, para estos parámetros, ¿no? Pero bueno, si ponemos que cambie el voto si hay empate, veamos si eso cambia algo, pues hay indecisos en las fronteras. ¿Sí? Eh, si le damos al que pierde cuando es muy parejo, pues entonces empieza a hacer un ruido. ¿no? Y también habíamos mencionado esto cuando vimos lo del efecto lento más rápido, que si las decisiones en este modelo cambian muy rápido. Pues nunca convergen. Entonces si hacemos que sea un poco más lento. Pues sí converge a, a cierta decisión. ¿no? Entonces aquí ganan los verdes. Iniciamos otra vez. Ahorita hay un poco más de azules. Y pues. ¿Quién, ¿quién ganó? Los azules. Ahora ganamos los verdes. En fin. Bueno. Eh, ¿Hay alguna pregunta? Bueno, aquí también está el modelo de segregación de, de shelling. Eh, bueno, este modelo de, de SIDA también está en biología. Modelo de cambio de lenguaje, rumores, eh, tráfico, eh, para coordinar semáforos, paradoja de Braes, que este pues es de tráfico, no sé por qué lo pusieron en economía. Pero, Digamos, la, lo que nos dice la paradoja de Braes es que eh, digamos, po podemos tener un camino entre dos puntos y luego si hacemos eh, un camino intermedio, eso va a generar, eh, bueno, podemos agregar infraestructura que sea contraproducente al no tener esa infraestructura. entonces a ver, vamos a hacer esto más rápido.